Ok, Google, enciende la TV. Vamos a ir a nuestra aplicación de Google Home. Luego que estemos en este apartado, le damos donde dice rutina. En el caso me dice automatización. Le damos a Home. No va en este apartado. Le damos a primero. Y aquí vemos para modificar el nombre. Este nombre es para que la rutina se quede con ese nombre. Para nosotros identificarla. En este caso le pondré YouTube. El nombre que sí importaría es este cuando diga al asistente. Entonces seleccionamos lo que queremos que pase es que encienda el TV. Entonces muy importante saber qué palabra van a poner para cuando la digan al asistente que él la haga. Entonces la opción que va a hacer vamos a elegir ajustes de los enchufes. vamos a buscar el dispositivo que es la de Dr. Camilo y lo que queremos es que el televisor encienda o apague pero en este caso vamos a hacer que el televisor encienda para cuando encienda puedo programar una luz eh, inteligente que se apague en ese mismo momento entonces dependiendo de la necesidad le van a poner que encienda o apague vamos a pasarlo para encender porque lo que queremos es que cuando encienda el televisor se apague la luz le vamos de nuevo a dar a donde dice añadir una acción y en este caso vamos a buscar eh, el ajuste de los dispositivos y vamos a seleccionar la lámpara de la habitación entonces le vamos a dar que cuando el televisor encienda esta lámpara de la habitación lo que va a hacer es que va a apagar y de esta manera podemos apagar cualquier dispositivo inteligente con una sola rutina. Cuando un dispositivo haga una función, el otro hace otra. Y de esta manera simplemente tendríamos que darle a guardar a esta rutina para que funcione, como expliqué en el video. Y como podemos verla al principio de la rutina, si le dan a play, esta rutina se va a ejecutar de manera automática para ver si funciona. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.